R.S. Reus RM, los del EK yeah, 8 y 18 del barrio loco Quisiera cambiar Pero no puedo dejar el vicio que me hace volar Me siento tan bien Cuando lo consumo Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No no Yeah Quisiera cambiar, Puedo dejar el vicio que me hace volar Me siento tan bien cuando lo consumo Ya no ya puedo más, ya no puedo más No, no, no, no, no esos días donde las habitaciones estaban tan vacías Al despertar solo era de fumar esa porquería de mi vida Jamás tuve buena salida Solo empecé a escribir puras ideas que te En el final de la recta nosotros tenemos la vida perfecta Siempre somos callejeros, Pero jamás se nos apaga El cerebro no es que sea culero Sigo en lo mío Sigo improvisando Como siempre marihuana Con muchos pensamientos en la mente yeah, yeah. Siente la que mente. todo vamos a lograr Junior RGSRUCRM vamos a, vamos a soñar, soñar. Pronto vamos a lograr nuestros sueños, ahora prendo el leño Fumando con este perro, venimos desde cero Solo queremos lograr nuestros sueños Desde Santa Canta Rimas, la que siempre rifa Y mira, vamos a retumbar con nuestras rimas yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yo. Quisiera cambiar, pero no puedo En la droga me estoy metiendo luego Bien feliz en este mundo que se puede y no me puedo controlar. Esas drogas que ni me dejan ni pensar. Como dijo el Junior, somos dos callejeros de la ciudad. Santa Catarina se nos prende el coco con el coco de ayer Y ando bien fumado, nunca me dejó. Yo sigo con lo mío en el puto juego y en el perro. De dónde donde vengo, de dónde soy. Dura en la calle, pero más el amor. Me acompaña un cuaderno a donde voy. Con mis rimas y mi flow. Ya yeah. Y con mis rimas y mi flow. Yeah. 818, los de LK.